Entre llantos y lamentos, familiares de Hungría Duarte Sosa, quien falleció luego de que un automóvil lo impactara y se diera la fuga dejando al hoyo tirado en el pavimento, aseguran su pariente falleció por no recibir atenciones médicas a tiempo. Duarte Sosa, quien al momento del accidente se desplazaba a bordo de una motocicleta, residía en la comunidad Los Jardines del municipio Las Guaranas. Y él salió para afuera, seguramente no, me, no pensó que él estaba acostado, como yo le dije. Sí. Y salió a través de su Y ahí que lo chocaron, el entrado en un carro, se lo llevó, se, me, se lo, lo chocó lo de la, y lo dejó. Y lo, y lo, y lo, ay, no lo amparó, que se devoró el de más. Sí, ¿Cómo ay, es el nombre mío. de completo? Hungría Duarte, a y ETN, su noticiero regional, Robinson Blanco.